grupo de Urión la Gaby, sentí la pesca acá estamos hoy domingo 26 domingo 26 de diciembre apretando el calocito yendo laguna a la salada grande ¿eh? con el grupo de cooper Me. así que bueno nada son las 7 y 20 de la mañana vamos a ver si le hacemos al peje y algo de tarucha bueno, en breve andaremos por la laguna. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo viene para este 26 de, de diciembre el pejerrey en la salada. ¿Sí? Abrazos para todos. Bueno, grupo, acá estamos. La última curva a punto de entrar a la laguna. Allá veo uno. unos pescadores, unos chicos que están trabajando acá. No alcanzo a distinguir bien. Así que acá estamos, laguna La Salada Grande, un hermoso día. Vamos a ver qué pasa. Seguramente ya está nuestros pescadores esperándonos. Acá estamos, recién acabamos de ingresar. Así que en breve estaremos ya metidos dentro de la laguna. Acá despidiendo el año 2021, acá con los amigos de la Gaby y a José, que nos hizo esta guiada, que la ganamos en un sorteo, gracias a... El millo, el millo que donó para que volvamos a sortear. Felicidades a, a todos. Feliz año, feliz Navidad. Vemos, gracias a José y gracias a Leti. Gracias. Todas las veces que llamamos. Bueno, no, por favor. Bueno, hoy algo le hicimos, eh. Una pequeña pesca de pejerrey, mediodía, para una y media dos de la tarde. Un rato, la verdad que fue un rato de, pejerrey, de... Hasta que se levantó el viento. Sí, ¿Eh? Lo que quiero decir, todo esto grande lo saqué yo. Ah, sí? <risa> bueno. Humilde. <risa> Humilde el tipo y los chiquitos. Chiquito, lo sacó el guía Bueno, gente, que tengan buen año. Gracias, gracias, gracias por confiar de en Unión la Gaby. Y bueno, eh, nos veremos el próximo año, ¿no? 2022 eh. a full. Bueno, gente, muchas gracias a todos. No, pues, Un abrazo. Gracias a vos. Salud. Gracias, gente. Acá estamos en laguna de la sala grande. Ya tengo a la gente allá. La laguna está muy baja. ¿Ves? y ha bajado más de 50 centímetros es una pena que baje tanto a la laguna pero bueno, en verano siempre pasa lo mismo a ver si yo logro poner el dedo por ahí sabe estar hasta esa altura ese palo a veces no se sabe ver pero bueno vamos a ver qué pasa y vamos a probar suerte acá estamos un espacio tan querido para todos los pescadores y amantes de la Laguna La Salada Grande chicos están trabajando ahí, están haciendo un nuevo proyecto, estoy en el muelle, tengo a mi gente, el grupo de pesca, y bueno, al aguapato. nos vemos. ¿Ven todo lo que sacaste? a ver. Ah, mirá, viste? Había que buscarlo nomás. Vamos, ¿Eh? Y compló. Está ah, dando resultado, compló. Muy lindo. Ya. ¿Qué trago <risa>